Hey qué tal gamers aquí los de Shifu07 y hoy estamos en un nuevo gameplay para el canal hoy estamos con este juego llamada My Beautiful Paper Smile señores eh, este juego es un demo así que bueno lo voy a dejar en la, en la descripción por si lo quieren jugar y bueno pues vamos a jugar no en, en unos momentos les digo de qué trata, de qué qué debemos hacer y bueno pues esas cosas, me checar como esto los controles, es la primera vez que voy a jugar ok, sprint de ok, okay. Bueno, pues vamos a empezar. Y tengo un poco de miedo. Así que bueno. Capítulo 1. Mi Beautiful. Ok, supongo que nada más va a ser el capítulo 1 porque es un demo. Entonces, pues ya sabe, ¿no? Vamos a empezar. Y bueno, eh, mientras empieza, les voy a. Espero que no haya cinemáticas o algo así. Este, ¿De qué trata este juego? Bueno, se trata de que somos un niño. Ok, esperen, porque no sé qué vaya a pasar ahorita. Ok, aquí estamos, se supone que somos Everyday We Hear Okay. Voice, uh, ok. ¿Qué me asustó? Uh, Creo que es este, no. Ah, ok. <risa> ¿Es este voice of the authorities? Ok. Ah, por favor, mis oídos, mis oídos, mis oídos, está tranquilo. Y les recomiendo que pongan su volumen a lo más alto. Ellos nos dijeron que, es, que este iba a ser una vida feliz, digamos y todos nos dijeron algo de la muerte, no sé ellos restituyeron nuestras mentes y emociones es una bendición de la prosperidad, pero depresión para los que de ellos que siguen tormenta no sé cómo <ríe> si vuelve haciendo otra opción okay. en la noche he escuchado diferentes voces, es la voz de muchos niños perdidos que no puedo ver en ese instante vi otra figura. Es que escape, escape, deja de este lugar. Ok, somos un niño que se supone que vamos a hacer felices a todos los demás. O algo así, vamos a tener que hacer. Como yo. He dormido estas palabras. Rondan en mi mente. No sé qué. Ok. Perdón por pensar que estaba en español. Se supone... Oh, oh shit. Oh, just what? Ok, no sé qué. ...que todos nos levantemos, se supone. Creo que está en dos de este. Ok, se supone que somos este. Es bueno verte despierto. ¿Tuviste sueños anoche? Sí, los ni niños perdidos visitándome otra vez en el sueño. ¿Qué te dijeron? Que las autoridades han despertado. o oh, Están despiertas. Nuestros... ...chances de escapar han incrementado. Uh, me Ok, no sé qué dijo. Ellas tuvieron algo de estos de recientes días. Debemos observar las oportunidades. Ok, se trata entonces de que somos unos niños y que tenemos que escapar también de este lugar, pero hacer feliz a los demás. Ok. Te explico cómo moverte. Hold shifter sprint. Ok. A ver si es cierto. Ok, sí. tejan canadá. Ok, podemos interactuar para recoger. Supongo que tenemos... Ok, eh, presiona E para ver Ok, tenemos un ticket Ticket blanco Puede ser usado para Ver entretenimiento en vivo Ok, ¿esto qué es? Es tu cara Y siempre sonríes Ok, entonces somos como un niño Que vamos a tratar de No sé si salvar o hacer feliz a los demás Ok, vamos a ver si no hay nada más por aquí okay. no No sé cuánto vaya a durar, señores, este este juego, ok. La puerta está cerrada. Tengo que buscar algo para abrir. Um, a lo mejor es el ticket, pero no sé cómo utilizarlo. A ver. Eh, Este no lo puedo arrastrar. Ok, ok. Uh, ah, lo tengo que equipar, ¿no? Ah, ¿qué dice? Este ticket no puede ser equipado. Todos los supongo que Yugu se refiere a nosotros, ok. Ya podemos salir, ok. Estamos aquí en una salita. Podemos hablar con este. Uh... Uh, tú no puedes viajar, tú no puedes ir a detrás de esta puerta, okay. Está cerrada, seguimos caminando. Entonces, este es un juego de terror, señores, que se, que se llama My Beautiful Smile. Y está en Steam, por si lo quieren probar. Ay, me espanto, se jera. Este, Y bueno, también decirles que si quieren que suba otro tipo de juegos así como de terror o otro tipo que me recomienden el juego, pues este, déjenme en los comentarios, ¿no? Entonces, pues, vamos a seguir. Y bueno, espérense. A ver. Buen día. Ok. ¿Estás preparado para hoy? Eh... Uh, va más fácil que ayer, estoy seguro de que lo harás bien, ok, bien, entonces eh, también decirles que si quieren que ponga mi cámara o algo así, porque supongo que es la el chiste ¿no? de estos juegos que vea mi cara y que si pasa algo de terror pues vea mi reacción, ¿no? A ver, hello, flujausis, allá ha muy tarde, blah, blah, blah. casi siempre por... Se miente con extraños murmullos en mi cabeza. Yo no puedo entender cómo puedo sonreír o algo así. No sé qué dice. Okay. entonces, pues les digo: decim sonríe siempre amigo. ¿Has escuchado extrañas conversaciones que eh, te han hecho eh, la, la pasada noche? Es como las autoridades, pero no, has, no tienen miedo o algo así. No sé, soy malo para traducir, señores, y no sé cómo ponerlo en español, así que perdonen ustedes. Pero trato de hacer mi mejor esfuerzo, así que me pueden hatear en los comentarios por no saber cómo este, interpretarlo, ¿no? Así que lo siento, pero bueno, pues seguimos. A ver, aquí podemos hacer una interacción, pero... Ah, ok. Gracias, querido hijo, por venir. Eh, ha sido guardado. Por favor, presiona la línea T para hacer tu cambio de hoy. Ok. Mm. Uh. No, no compré de misérito. Ok, carajo, pasó. Ah, ok. Tenía que hacer una fila. Que me estoy. Uf, creo que aquí empieza lo bueno, ¿eh? No sé cuánto voy a durar este, este gameplay. No sé si lo voy a partir en dos, en dos partes. Ahora sí, como se dice. Pero bueno, pues. Aquí estamos jugando este juego psicológico que me lo encontré en Steam. Pues es un demo, así que lo quise probar, se me hizo interesante. Eh, detrás de estas puertas encontrarás eh, algo del día. La oscuridad dentro de este te podría consumir si no tienes una luz. Te cuida tu vida. ítem agregado. ¿Puedo verlo. Ok. Life, ¿qué okay, te está diciendo? algo? Eh, viene la luz de la oscuridad. Mantente a salvo. ¿tú? Hoy vas a aprender a cómo usar tu vida, cómo te ayudará para el día de mañana. Usa la life para encontrar la salida. No tengas miedo, ¿ok? Te vamos a encontrar la luz. No llores. Sonríe siempre. You may enter, debes entrar. Dios mío, no sé qué vaya. O sea, son como eh, niños que los meten a cuartos y no sé, supongo que tienen que hacer como pruebas, por lo que tengo entendido. Ok, aquí empieza la verdadera. Ok, a ver, vamos a ver primero qué era esto. Tu espíritu puede ser corrompido de la vida y emite una luz en la oscuridad? Ok, ¿esto lo puedo equipar? A ver. Ok, sí lo puedo equipar. Oh, increíble. Ah, ok, es tu propia luz Supongo que si no tienes esta luz en la noche Algo se te aparece, ¿no? Ok ¿Y ya se prendió algo? ¿Sí vieron? Era como un tipo No sé si puedo ir por allá Pues vamos para allá, ¿no? Es que no sé si hay algo por aquí Bueno, vamos, ah, vamos aquí a ver qué pasa Ah, ok, Ni no nada Entonces, supongo que tenemos que subir Porque es el único camino que hay chocolos. Tengo algo de miedo todavía eh, la verdad Pero en sí casi eh, No me asusta nada uy <ríe> No me asusta nada, y me asusta esta cosa Sonríe bueno, eh, bueno, no me asusta En sentido de que a lo mejor si me sale un Escrimen ahorita o algo así, pues obvio Que sí, ¿verdad? pero pues, No tanto ¿no? Ok bueno, Ok, agarramos una tabla Plank, puede ser para hacer un puente Ok Esto okay? qué no lo puedo Ok Es que Por lo que veo Este juego trata de Ay, güerito Apareció esto Amor Juguete Joy Creo que es juguete Paz Paciencia Paciencia ¿Quién es? Uh, movilidad que es eso? Uh, ¿Cómo decirlo? Como Buenos deseos o Algo así Perdón por mi inglés Pero soy muy malo Entonces es este eh, como amabilidad painful, es eso, no sé qué es dolor, control en sí mismo self control no sé si tenía que ir para allá o para acá pero ya me vine por acá ok, acá hay otra otra pantalla y como ven está, este juego está en 2D por eso si se lo preguntaban eh, creo que hay unas partes en 3D pero la verdad que la mayoría de cosas se hicieron en 2D. Ahí ¿Sí? no podemos abrir las puertas. Entonces seguimos por aquí. Mm, no sé si tengo que ir por el lado izquierdo o por acá, pero yo me estoy yendo para la derecha, ¿no? Y hoy me puedo suicidar, ah, ¿no? <risa> ya no quiero jugar. Este, a ver, seguimos. Ah, no me había dado cuenta que tiene un cuerno. Tiene un cuerno mi personaje. Y, y tiene pelos ahí a lo loco. Como si estuviera loco, ¿no? Eh, me salió un gallo, pero no le presté atención. Porque mi voz es macha y. ¿Se escucha algo? Ok. Me da miedo esto. Estas es como transiciones que hace con él. Con los barrotes estos. Ah, ok, ok, hay una puerta. Está, no puedo entrar Ok A ver, ah, ok, ya, ya, ya Entendí, ya, ah, este, apenas captó mi cerebro, perdón si me, en los comentarios Me estaban diciendo, utiliza el tablón ese Utiliza el tablón, ok, tengo que utilizar el tablón Y aquí hay algo, apenas me a okay, Ok Otro ticket, great ticket Puedo usar para, ah Esto lo puedo utilizar aquí no porque no lo puedo equipar, ¿no? No. Eh no. no. sé para qué sea. Yo pensaba que era para aquí, o sea como que lo metas en la tele y se ve algo, pero no. Ok, esta es puerta y ya estas puertas ya la las revisamos, pero por si. Por si las dudas vamos a echarlas otra vez. Ok. Entonces debemos utilizar el tablón para hacer un puente. Aquí está. Pero no sé por qué hace rato que me acerqué no se hizo supongo que tenía que haber checado también el otro lugar ok, estamos en un lugar con muchas estanterías y obviamente debemos ir para acá, así que vamos para acá, las luces indican el camino, como decía el personaje C. Okay, una llave ok Mayopen puede abrir una puerta cercana, ok, entonces supongo que tenemos que regresar a las puertas para ver qué, qué show, ¿no? Esto es más como terror psicológico por lo que vi, entonces pues... No sé si vayan a, vaya a ser screamers o algo así. Pero bueno. Ok, esta puerta no abre. Esta no abre. Esta no abre. Entonces supongo que es la última. Chan, el silencio es lo que más miedo causa. Es que se escucha como algo ahí. Esta no abre... ¿Qué? A ver. Ah, que me creo que la tengo que equipar, ¿no? Ah, no. No, no supongo que... Oh, fuck. Tengo que regresarme los asiento de chocolate. Ah, pero que puedo ir más rápido, ¿verdad? Que me esto. Ok. Disculpen, disculpen. Es que todo... les digo que es la primera vez que puedo esto. No me maten en los comentarios nada más, por favor. Ya no hate. Por favor, que me voy a suicidar. Ah, no es cierto, pero... A ver. Ok. Supongo que... Está por aquí, una, hay una puerta Ah, pero ahí había algo, ¿no? A ver, sigamos Ya había como algo Brillante Y supongo que si no tuviera esta luz Que traigo eh, Creo que No sé si el personaje empezaría A, tener, a volverse loco O algo así Pero bueno okay. Esta puerta no abre, tampoco que hay aquí como pisadas imperfección dice imperfección es es golpeada o algo así. por por la tortura por tortura no sé si era punish o hay una cinemática cinemáticamente ¿Qué es eso Okay. ¿Quién eres? No recibo. Con... ¿Dónde está tu cara? ¿Dónde está tu sonrisa? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¡Ay, qué ¿Qué fue eso? Dios mío, se me espanté. What the fuck? Ok, entonces ya vimos que tenemos que... ¿Qué, qué, ¿Qué tontería fue eso? O sea, no sé por qué me espanté tan... Tan raro así, sentía que ya iba a pasar eso. No sé, estoy bien menso. Bueno, ya. Ay... Ya. Dios mío, tuvieron que ver mi cara, pero todavía estamos en proceso de ver si pongo mi cámara o no, porque no sé cómo este está esta cámara y ando probando un nuevo pro... ando probando un nuevo programa, perdón, que no se sé deletrear, este, uh... deletrear, ¿eh? digo, hablar, ya no sé qué estoy diciendo, ya, mejor, ya... a ver, eh, Ok, este ya lo vamos a saltar, a ver saltarlo porque ya ya ya sé que me vas a espantar la la la entonces ahorita te vas que correr como como yéndonos a estados unidos no así que bueno vámonos skip tengo que correr pero no sé a dónde voy a tener que correr porque tengo corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre ahí viene viene viene ahí lo escucho lo escucho lo escucho vainemos porque ahí viene Creo que tengo que ir a una luz, o no sé. Corre, corre, corre, corre. corre. ¿Tengo que abrir? ¿Ya no escucho? ¡Uy, ¡Oh, no! Sí, sí, viene, sí, viene. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me voy para acá, me voy para acá. ¿Viene? No sé, pero supongo que tengo que... Aquí lo voy a hacer un quiebre de 360. ¡Oh!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 si no, pues ya bailé otra vez. Ah. Listo. Ok, salimos. Eh. Al parecer alguien murió porque... Make happiness flourish. Ok, la felicidad siempre florecerá y prosperará en la oscuridad. Pero la felicidad... Nos ha dejado... Ha dejado uno para ver a un niño en el sufrimiento, creo... ¿Crees que la oscuridad está en su corazón, o no ¿Sientes que ha rompido su alma? Tú debes escuchar las instrucciones, niño. Por favor, guíala a, la, a nuestra sesión, a, la, a su sesión. O sea, está llorado pero... Aquí todos deben estar siempre felices. a parecer. Niña, ok. Okay, vamos a volver. ¿Qué fue eso? Eso fue muy random que se fue para allá. Entonces... Nos debemos ir. Supongo que... Otra vez para acá. ¿Nuestro cuarto o algo así? por dónde tenemos que ir? Ok, no puedo ir para acá. Ok. No Volvimos a nuestro cuarto. Te está bien, chistos. Y nos dormimos. Ok. Otra vez. Estaba durmiendo, pero no puedo pensar en el mundo fuera. Afuera ta, uh, sea tan fácil. Podemos hacer nuestro camino aquí. No estoy muy seguro de que nosotros podamos cumplir nuestro objetivo eh, y eh, salvar a los niños perdidos. Niños perdidos, están aquí. ¿Pueden hablar conmigo? Sí, niño, puedo oírte. Here you be me. Podríamos nosotros escapar. Una figura aparece en la celda o algo así. Las autoridades pueden... Me a Que no entendí ahí, miren. Una oportunidad puede ser mostrada. Te puede ser mostrado. ¿Podría yo despertar? Sí, niño. Así que debes filtrarte en los pasillos, digamos. O paredes o algo así, no sé. O es que es pasillo, yo creo que Ah, supongo que despertaba No podíamos dormir Tenemos que Buscar como la salida, ¿no? Vamos a seguir un poquito Y lo voy a terminar ahí Porque no sé cuánto vamos Ok Si es que sé cómo salir, ¿verdad? Ok desperté al otro ¿Por qué me levantaste? Sentí que es tiempo de escapar me hablaron los niños perdidos Y nos pueden ayudar uh, Y si nosotros somos atrapados Pero yo te seguiré amigo No, dejaré, no te dejaré En esta aventura uh, Solo bueno ya blah, blah, blah. Me van a matar por mi inglés pero Lo siento amigos estoy fuerte, estoy... Niños perdidos pueden ayudarnos Niño, yo estoy aquí. Uy, uy, uy. Puedo asistirte, pero no puedo dejar que el rey en... me encuentre aquí. Tú debes, de... eh... no, debes es porque de... he desbloqueado la puerta, así que puedes salir. Tú no puedes equipar tu vida por periodos cortos para evitar a las a... cámaras de las, sí, de la autoridad. Si ellos ven la luz por mucho tiempo ellos seguro tomarán su sesión te lo dejo ahora ok entonces debemos quitarnos esto esto tenemos de ser y supongo que por las cámaras no nos tienen que ver okay. uy uy uy esto ya da miedo ¿eh? esto ya da miedo uy, uy, uy. Oye, oye, oye. Ok, ok, no sé qué está pasando, pero me voy a poner esto. Vamos, que tengo que ir acá. Ok. oh, shit, oh, shit, oh shit. Ok, déjenme quitarme otra vez esto. Uf, ya me está dando miedo esto. Estoy muy concentrado. Y algo le está pasando al personaje porque vean como. qué uh, está miedo. Ok, yo. Oh, me está siguiendo. Una cámara. Uf, aquí. No hay una forma más fácil de quitar esto. Y hay una puerta fuck. También he encontrado bien Los no, estos Fuck a Ok fuck. No sé qué me está pasando Porque se está volviendo loco este Sí Como que le invade la oscuridad O algo así a Este personaje No sé qué onda okay. Por lo que entiendo En las cámaras Me debo de quitar la la, la luz porque algo pasa okay. ok no sé qué era eso pero bueno okay, que hay más. aquí más que hay un ok un disco que es audio tipo contiene información guardada por las autoridades ok pues bueno señores, creo que lo voy a dejar un momento por aquí Porque creo que ya se hizo muy largo esto Así que bueno, espero que les haya gustado este gameplay Y si quieren la segunda parte, pues déjenme en los comentarios Y con gusto la subiré Porque creo que está interesante el juego Y pues es un demo, ¿no? Entonces puedo traer la segunda parte Completando el demo Y bueno, ya les dije, recomiéndeme un juego El que quieran jugar, el que quiera que juegue Perdón Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video de Chocolos, un saludo Y nos vemos